Hola amigo ucraniano, qué bueno que nos visitas del otro lado del cristal. Soy el muñeco, obviamente de Cranium y aquí estoy para compartir algo. Me han estado escribiendo en las redes sociales eh, que cómo estudio, qué ejercicios hago, eh, etcétera supongo que hago lo mismo que, que, que todos los guitarristas, este, me siento unas horas a, a practicar, regularmente trato por lo menos de que sean 20 minutos, aunque tenga muchísimas cosas que hacer, trato de dedicarle ese tiempo a, a, pues a la guitarra, ¿por qué? pues porque es, la verdad es que es bien celosa, ¿no? me pidieron que por favor les pasara algunos ejercicios de, de los que yo hago cuando estudio y pues vamos a entrar en materia, Regularmente lo que yo hago es pues, repasar algunos ejercicios o sea, Yo hago unos digitaciones cuadrafónicas como las que hace la mayoría Utilizo una plumilla, utilizo la técnica de arriba-abajo ¿sí? Alternando, arriba-abajo, arriba-abajo Hay dos maneras, una se llama anclado Que es recargándote ya sea en el puente o en la pastilla O simplemente en la guitarra y hacer arriba-abajo ¿no? hay otra que es sin anclaje que solamente lo único que haces es hacer arriba abajo sin recargarte ni en el puente ni en la pastilla ni en ningún lado ¿no? ¿Sí? y los, los ejercicios que yo hago son muy simples primero para calentar haganlo despacio lo más despacio que puedan tratando de cuidar más la forma que la velocidad ¿a qué me refiero con esto? a que pulsen su cuerda de una manera concisa igual forma a la hora de pisarlo, ¿sí? La, la, la forma lo más Lo más limpio posible Ahora, hay, hay algo que todos los guitarristas dicen, y yo lo he comprobado ¿Quieres tocar rápido? La mejor forma de llegar a tocar rápido Es tocar despacio, usa un metrónomo Agárrate tu metrónomo, ahora ya hay Una forma bien fácil, tú puedes bajar Cualquier aplicación, de, si tienes Android O tienes, o tienes IOS No importa, de, toda, de todas maneras Lo que vas a hacer es Bajarte una aplicación de metrónomo Y empezar con el metrónomo lo más despacio espacio posible en cuartitos. Así, etcétera, ¿no? A todo el diapasón y luego, obviamente, de regreso. ahora ese es uno no utilizando una nota un golpe por cada dedo y después hago dos igual de regreso años he comprobado que aquí la cuestión es una posición que sea cómoda que no te duela ni la mano izquierda ni la mano derecha sí y ese es uno de los ejercicios y hay que tomar en cuenta eso son ejercicios de coordinación donde es muy importante hacer también arriba abajo Hay que tratar de desplazar lo menos posible La plumilla hacia arriba y hacia abajo Que sean movimientos cortos pero precisos Y de igual forma para la mano izquierda Tratar de no levantar mucho Los dedos sí sí ahora ese es uno Ahora dos golpes Por, no, por, por traste que también es de coordinación para hacer arriba abajo pulsamos ah, abajo ejemplo traste 1 hacia abajo traste 2 traste 1 cuerda 6 dedo 1 hacia abajo traste 2 cuerda 5 dedo 2 hacia arriba y así sucesivamente su metrónomo, empiecen con el metrónomo lo más despacio posible y un golpe conforme vaya pasando el tiempo y ya lo hagan limpio van subiendo la velocidad de su metrónomo y, en, y cuando menos se den cuenta van a poder estar tocando notas rápidas, fluidas y limpias que de eso se trata yo creo que eso por ahora, practiquenlo para calentar háganlo despacio cuiden sus manos, cuiden sus tendones, no quieran tocar rápido así despacio porque si yo sin calentar empiezo a forzar mis, mis tendones y mis músculos Lo más seguro es que luego me llegue una tendinitis y esto vuelve crónico Y entonces no van a poder tocar ni despacio ni rápido ¿okay? Cuidemos la salud de nuestros músculos despacito Como dice por ahí un dicho despacio que llevo prisa Y con eso estamos Sale? Cuida la forma Yo soy el muñeco de cráneo. Nos vemos en la que sigue Pórtate mal, cuídate bien Chao